Bueno, aquí un despliegue de medios brutal eh, Como veis, ya es un toma ya, pantallazo Entonces, esto es lo que hicimos el otro día Todo esto, ¿vale? Está la lección del otro día, pongo el enlace al vídeo Y hoy vamos a empezar aquí eh, todo esto que hay aquí, hasta este punto, es básicamente igual que el principio de la sección anterior. Con lo cual, poco hay que, que, que, que ver. Vamos, lo voy, a, lo voy a mostrar. Lo nuevo, básicamente, es a partir de aquí. Es decir, justo aquí, cuando acaba el sol y, y anticipa el re que va a venir a continuación. Y aquí hay un, un, un detallito. Y lo demás es todo básicamente igual. Ya en las siguientes secciones, que vamos a empezar aquí, aquí ya si sí hay... Cambios, ¿Vale? Tampoco tantos, ¿eh? Pero algún cambiecillo. Pero aquí básicamente es lo mismo. Pero bueno, lo vamos a ver. Vamos a empezar aquí en esta, en esta parte de la tabulatura, que es el compás 9. ¿Vale? Empezamos aquí. Bueno, cambio, paro el plano y empezamos. Bueno, el otro día lo que habíamos hecho era... Aquí ya me he adelantado un poquito, ¿vale? Nos habíamos quedado en, la otra vez en el Re, ¿vale? En la figura esta de Re que hacía, que por cierto la he hecho mal. Y ahora hacía el slide 2-4 para entrar en el Sol, ¿vale? Y aquí vamos a empezar. Entonces, como hemos dicho, slide 2-4 pellizcando la tercera y la, y la segunda. Rolito. Rolito con... Perdón, primera, quinta, primera, segunda Hacemos el, el pull-off 3-2 Rolito Otra vez slide 2-4 como al principio con la cuerda tercera y segunda Y en vez de con pulgar esta vez lo vamos a hacer índice y medio Perdón Caemos en el do, primero jamerón y ahora antes hacíamos y ahora lo que lo que hace aquí en la tabulatura es y aquí en la siguiente eh, lo que tendría que ser el pull off no lo hace ¿vale? de, momento, de manera que hace ¿Vale? Si queréis hacer el pull-off, yo personalmente lo hice en el vídeo aquel que, al principio del vídeo, anterior me refiero de, del otro, pongo el link, y lo voy a seguir haciendo, porque probablemente aquí te aparece que lo toca así en tal disco, pero estoy seguro que este hombre en directo lo tocaría con el pull-off porque, digamos, no le agrega ninguna, el hecho de que no haga el pull-off no le agrega nada, ¿vale? Entonces eso es que según le iba apeteciendo, digo yo, vamos. En fin, que soy muy vago y que no quiero aprenderme cosas nuevas. Entonces. Tal, tal cual, o. ¿Vale? Ahora hace la, la entrada de, para, para el Sol, que otra vez, o sea, digamos que sería. Y la entrada en el Sol, que va a dar a Re, hace otra vez Light 2 4 eh, tercera, segunda, ROLITO perdón, y ahora sí, ha llegado bien, con el índice en la tercera, ahora voy a pon, a dar con el pulgar en la segunda cuerda, en la segunda cuerda digo, en el, la cuarta cuerda en el traste 2 y ya estoy en re, ¿vale? Al, al dar el, la cuerda re al aire, digamos, estoy diciendo, ya estoy en el acorde de re Le repito esta parte, Y ahora va a hacer un hammer-on 2-3 en la cuerda segunda. ¿Vale? ¿Vale? Aquí me lo pone que lo haga con el pulgar. Perdón. Es decir, que haga el, el, el, el foggy and roll, Sería así. Pero yo creo, a mí me sale mejor con el índice. Si queremos seguir con la tabulatura sería... A mí personalmente me va mejor con el índice, de manera que yo hago ¿Vale? como, como queráis. Podéis seguir la tabulatura o lo que yo estoy haciendo. Y remata con eh, el pull-off 3-2, pero también pulsando la prima la vez. Y acaban solo. Repito esta última parte. Y por último un tag ending que es slide 24 tag ending es lo que se suele meter de relleno siempre al final de la frase en blura. Entonces este tag ending es dos de slide 24 con la tercera y la, la prima. Tercera con el índice Otra vez el, el traste 2 de la cuarta, prima al aire, y remato la frase en sol. Pero aquí no acabamos, sino que ahora viene otra segunda sección, que lo, lo vemos a continuación. Bien, corté antes para que no me equivocara, y efectivamente lo he hecho bien, porque cuando lo he grabado me he vuelto a equivocar, esto son es las cosas que tiene el directo. Eh, entonces, habíamos quedado eh, que acabábamos, hacíamos el... el... El tag ending. y ahora hacíamos, habíamos acabado. Vamos a coger que acabamos aquí en el sol. Ahora vamos a hacer quinta, primera. Ponemos el dedito en el traste 2, ¿vale? Y hacemos de la primera cuerda y hacemos, ¿vale? pellizcando la, la quinta y la prima y aquí ya empezamos esta, esta siguiente parte digamos una rueda nueva vale perdón rolito al aire forward roll y aquí viene una figura que también se va a repetir mucho que es un pull-off en la primera cuerda en el traste 2 al 0 lo vuelvo a hacer dos veces Do, ¿Lo vuelvo a hacer dos veces? No, lo vuelvo a hacer otra vez, es decir, dos veces en total. Entramos en la rutina que ya conocemos de Do. Perdón. Ahora vuelvo a hacer el slide. Es decir, slide. Otra vez le da a la quinta. Otra vez rolito al aire. Pull off 2-0 en la prima. Y acaba en re. ¿Vale? Es decir, esta parte de re es exactamente igual. No es exactamente igual, pero es prácticamente igual que la que la que, la que hacíamos en el primer vídeo. No es exactamente igual porque en la, en la parte anterior lo que hacíamos era lo que yo he hecho, que, que es lo que no pone en la tabulatura. Hacíamos... pellizco, y ahora no hay que hacer el pellizco ahora solamente ¿vale? como más nos guste, si no nos queremos currar mucho el tema, pues como resumimos haciendo lo mismo que antes es decir pero si os fijáis, antes hacíamos perdón y ahora hacemos o sea, son notas distintas era antes era Sol Re y ahora es Si Sol que si somos detallistas y queremos hacerlo bien debería ser ¿vale? eso sería lo correcto y lo que pone la tabulatura Volvemos a hacer el slide. En la tabulatura me indica que no lo haga desde el do, sino desde el 3. Desde el do, no desde el 2. Sino desde el 3. Eh, otro detalle, es decir, que si queremos ser fieles a la tabulatura, pues o a lo que hace Scratch, que no queremos ser fieles, pues directamente no nos comemos el coco, le damos desde el cero ¿vale? Desde el do mejor dicho. Entonces, repito, vuelvo a hacer el rolito, pull off, otra vez la rutina del Do. Y ya rematamos con eh, todo lo que habíamos hecho antes en el sol. Eso. Entonces. Y aquí acaba. ¿Vale? Entonces todo junto lo que hemos hecho ahora mismo sería. He puesto el índice, perdón, este y ya no me sale bien. Lo repito. Perdón. Ay, ya me he ido a, a lo anterior, ¿vale? Eso hay que luchar contra eso. En fin, eh, ahora vendría otra partecita que hace... Y lo repite. No lo repite exactamente, sino que mete ahí... Como una especie de sincopilla por ahí por medio, ¿vale? Y aquí lo vamos a dejar. Lo que seguiría en la tabulatura ahora es una rutina bastante... Son más, más, más páginas, ¿vale? Como podéis ver aquí. Aquí sigue, y sigue, y aquí acaba, son dos páginas más. Pero yo creo que ya a partir de aquí, mmm, no sé si incluso dejarlo aquí ya, ¿vale? Pues si no es que eso va, va a ser pesadísimo. Y realmente lo que tenéis que hacer es, es pillaros el libro de Scrubs. quizás eh, si haga el final, porque el final sí es muy chulo. El final es una cosa, hace una cosa así, no es exactamente igual lo que yo estoy haciendo, pero hace una cosa así como... final quizás sí lo, lo voy a ver en detalle, pero yo creo que lo demás ya es básicamente repetir lo mismo con pequeñas variaciones que si las queremos hacer tal como las hacía el Scratch, pues se pueden hacer y si no, pues nos quedamos con todas las rutinas que había aquí en la primera parte y la y con eso podemos salvar el tema en una jam sin problema. Bueno, y lo dejo ya.